Bueno, ya estamos aquí, buenos días soy Jesús, vamos a hablar hoy de la silla plegable, con plegado compacto, ligerita, de batería de litio, en concreto hoy vamos a hablar de la Zinger. La Zinger es la, la, la silla más ligera del mercado, eh, con diferencia, no. pesa aproximadamente poco más de 18 kilos, y os voy a hacer una demostración, es una silla que va muy bien y vamos a ir hablando un poquito de, de ella ahora detenidamente es una silla que tiene una velocidad de 10 km hora tiene baterías de 6,6 amperios de litio, lo que la hace muy ligera tiene una forma de conducción peculiar que ahora os mostraré, ¿vale? estable es una silla que sorprende por su estabilidad el giro que tiene de 360 grados y como veis súper estable y rápida y luego tiene esta ventaja que al no tener joystick en el manillar y no tener mando como las scooters pues nos permite acercarnos a una mesa, a un lugar de trabajo y poder situarnos y poder trabajar aquí cómodamente como si estuviéramos en cualquier silla. ¿no? Tiene una función de marcha atrás que además tiene un aviso acústico, no sé si se escuchará, y nos permite maniobrar con facilidad. Como veis, no es ningún inconveniente, en los sitios estrechos, eh, tiene 61 de ancho, un ancho razonable, el cual le da mucha estabilidad. Vamos a ver en detalle un poquito la silla. Aquí tenemos, bien, como veis lleva dos palancas, estas dos palancas accionan esta parte este es el motor que está aquí abajo el motor entonces el motor tiene dos salidas y le da tracción a las dos ruedas traseras ¿no? es muy peculiar es la única silla que lo tiene aquí hay un rodillo lo que sale de ahí del eje es un rodillo que cuando yo bajo la palanca el rodillo presiona sobre la rueda y le da y le da el empuje le da la tracción no de manera que si quiero ir recto bajo las dos palancas y las dos ruedas están teniendo tracción cuando quiero girar es muy fácil porque si levanto el izquierdo libero de tracción el izquierdo incluso los frenos y entonces la silla gira a izquierda o viceversa si, si levanto el derecho la silla va a girar a derecha este mando además se puede colocar en cualquiera de los dos sitios es decir para llevar esta silla eh, es necesario tener habilidad con los dos brazos, no tener ningún tipo de patología eh, en los miembros superiores, por lo cual esta silla sí estaría desaconsejada para una hemiplegia ¿no? derivada de un ictus. Pero bueno, siempre podemos ser eh, zurdos o diestros y este mando, con la botonera, con el acelerador, etcétera, se podría situar en cualquiera de los dos sitios, pero sería necesario utilizarla con las dos manos entonces aquí tenemos un botón de encendido y apagado, aquí tenemos un pequeño claxon, aquí tenemos el acelerador, este botón rojo, es necesario pulsarlo para que el motor funcione, tenemos tres velocidades baja, media y alta y tenemos unas luces leds que nos indican la carga de la batería, ¿de acuerdo? la batería está aquí cuando le damos a la llave podemos sacar esta batería y además nos permitiría poder tener una batería de repuesto, ¿no? por si vamos de excursión a algún sitio y, y, bueno, y queremos hacer una jornada de mañana y queremos hacer otra de tarde pues podemos llevar una batería adicional. Este concepto de silla es una silla plegable de aluminio ligera con baterías de litio y estas dos sillas también son de plegado compacto de aluminio con baterías de litio, de esas hablaremos otro día porque tienen otras bondades, tienen otra forma de conducción, etcétera. Pero de estas lo que más eh, interesa al cliente es el peso. Hay muchas personas que eh, quieren tener esa libertad de coger el coche, de ir a dar un paseo al paseo marítimo, de hacer una excursión de fin de semana y el peso es fundamental. Puede ser el acompañante el que tenga que subir al coche o puede ser el propio usuario, ¿no? Pero esto lo que aporta es, es el peso. ¿no? Siguiendo por aquí, este detalle es interesante porque el reposapiés, como veis, se balancea, lo cual permite poderlo echar hacia atrás y permite que para subirnos a la silla podamos acercarnos al máximo al asiento, cayendo sobre él. Algunas sillas que ya veremos más adelante tienen los reposapiés rígidos muy alejados del asiento y dificultan la transferencia al asiento. Bueno, detallitos como las cestitas, como el bolsito. Eh, me gustaría aportar algo aparte, ¿no? Y es que este tipo de silla, al tener un doble mando, tiene efectos beneficiosos sobre ciertos sistemas de nuestro organismo. ¿no? Quiere decir, como nos obliga a trabajar los dos hemisferios cerebrales junto con hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, entonces esto mejora el equilibrio mejora la percepción espacial, mejora la coordinación motora, de alguna forma esti estimula eh, la psicomotricidad. Y esta palanquita de aquí es un freno de mano, la levantamos manualmente y queda frenada y solamente dándole hacia arriba lo liberamos. Esta silla alcanza los 10 km por hora, es muy rápida como habéis visto, es muy estable ...en principio tiene que pasar por cualquier puerta... ...que suele tener 70 de ancho como mínimo... ...la silla tiene 65... Eh, ...batería de 6,6, importante... ...la autonomía aproximada de 13 kilómetros... ...pero lógicamente esto va a depender un poco... ...del peso del usuario... ...y de la orografía del terreno, ¿no?... ...pero en fin... ...como este tipo de silla... ...no es una silla para el día a día... ...aunque también podría servir... ...pero la persona que... Eh, que tiene algún tipo de discapacidad y utiliza silla de rueda electrónica, eh, lo normal es que tenga otro tipo de sillas. Esto es una silla para poder viajar, para poder ir el fin de semana a cualquier otra localidad, visitar a algún familiar y para poderla llevar en el coche y subirla y bajarla cómodamente sin riesgo de lesiones, ¿no? De espalda, etcétera, ¿no?